En hiperlimpieza podrá encontrar una selección de bolsas de polietileno sin cierre, aptas para restaurantes, tiendas de comestibles, industria alimentaria o farmacéutica, así como centros sanitarios. El polietileno es un polímero, un tipo de plástico muy utilizado en las industrias, que no reacciona con los contenidos que pueda tener la bolsa, con lo que es perfecto para guardar cualquier alimento con seguridad. Al no tener cierre, pueden ser utilizadas con lazos, cordeles o nudos de cualquier tipo. Podrá adquirir cajas completas de bolsas con un descuento especial. En la tabla que aparece en nuestra web, podrá comprobar el mínimo de compra por caja necesario, así como medidas de la bolsa.